Agradecerles a la empresa que haya decidido instalarse aquí, en Navarra, concretamente en la zona de Tierra Estella. Por lo tanto, pues bienvenidos para esa nueva inversión que generará pues eso, también desarrollo económico y nuevos empleos en la zona. Y bueno, luego también decir que que agradecer el trabajo que tanto del Ayuntamiento de Estella se ha hecho para agilizar todo lo que tiene que ver con trámites administrativos, yo creo que ha sido un trabajo muy ágil, también eh, agradecer a la SEME, eh, la Asociación Empresarial de aquí de Tierra Estella, que bueno, pues va a hacer también una labor de selección de personal. Navarra es una tierra atractiva, es una tierra atractiva para la inversión, lo dicen nuestras medidas fiscales, lo dice también la cercanía de las administraciones y que somos capaces de trabajar conjuntamente y ayudar a las empresas a que materialicen esas inversiones. Y tercero, porque tenemos talento, tenemos eh, un ecosistema formativo muy favorable para las necesidades de las empresas en materia de mano de obra directa o indirecta estaba buscando meser era, es un enclave geográfico eh... Eh, apropiado y logístico también, creo que todo eso se lo da aquí Estella Lizarra. También estaba buscando un enclave donde la industria pues, ya estuviera desarrollada, como siempre decimos, ¿no? ese 30% que tenemos de, de economía basada en, en industria, muy diversificada a, a, a su vez. También es cierto que hemos estado siempre pues, eh, trabajando con ellos codo a codo, con esa cercanía, también hemos abierto digamos, el programa de inversiones, las ayudas a inversión, obviamente como empresa nueva instalación también se ha acogido a este programa que tenemos en el departamento de desarrollo económico. Creemos que este, este emplazamiento es, eh, es perfecto. ...para atender las necesidades de, de gases industriales, de medicinales, alimentarios... Que, ...que es nuestro sector, en la zona, tanto en la zona norte como en la zona centro de, de la península ibérica. Se trata de una, de una planta de envasado de, de este tipo de gases eh, con tecnología de 300 bar. Utilizamos los estándares los más eh, altos a nivel de, de seguridad y a nivel de tecnología... Y, eh, Pensamos que es un primer paso, ¿no? Es un primer paso para tener centros de producción en, en la Comunidad de Navarra. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.